Nos encontramos aquí en el cuarto piso de Casa de Gobierno, se está hablando del traslado de las elefantas de Pocha y de Dermina a justamente un santuario de Brasil, está hablando en este momento el secretario de Ambiente de la provincia, Hugo Mingorance, quien acaba de presentar, a está la directora de Ecoparque, que recordemos es Mariana Carán, pero también está el presidente del Santuario de Elefantes de Brasil, Scott Bly. Lo vamos a escuchar porque va, está contando de que antes del 15 de mayo se va a hacer el traslado de las elefantes en el ecoparque, así que ya están adaptadas a los contenedores que definitivamente van a ser trasladadas y detalles que después van a ampliar la gente del santuario. Eh, y también están en perfectas condiciones de salud para poder eh, soportar digamos el traslado de cinco días y que lo hagan en buenas condiciones. ¿Cuándo se realiza el traslado? Y el traslado estamos terminando de ajustar todos los detalles, como ustedes bien saben, por algún inconveniente que tuvimos a nivel administrativo con Ambiente de Nación, esa instancia ya fue superada, el 100% de la documentación está lista, que pareciera algo simple, pero no es algo simple de, de tener, porque se chequean todas las condiciones de los animales para que tanto en el traslado como en la llegada, digamos, tengan todas las certificaciones internacionales para que validen y que se validen, que es un traslado que es legal, digamos, que, es tra que no es tráfico ilegal. ¿no? Entonces, por eso tanta, tanto detalle en lo que es la parte administrativa. ¿Podría darse la semana que viene? Claro, exactamente. A partir ya de, de, de este fin de semana, podría ser en cualquier momento de los próximos días. Así que eh, es lo que han venido a ver ellos. ¿Cómo se encuentran las elefantas para ser trasladadas bueno, sí, era, en este viaje? ¿no? era lo que yo comentaba recién, lo que vino a validar el equipo de Scott, no tan solo es el proceso de adaptación, sino el proceso de estado sanitario, que lo venían chequeando permanentemente a diario con nosotros. Justamente él ayer hizo un video, eh, porque son las dos únicas personas, o tres, que pueden entrar al espacio que, está, que, que es donde están ellas, entonces hice un video y se lo publicó, yo lo publiqué, lo tuiteé también anoche, para que toda la gente y todos ustedes, los periodistas, sepan en qué condiciones están, y están súper relajadas y hasta se le ve en el aspecto, digamos, de, de su cara, digamos, las elefantas, que están en perfectas condiciones. Podemos hablar con usted y nos puede contar sobre, bueno, eh, dónde van exactamente, después del traslado de cinco días, eh, qué lugar van a ocupar directamente en el santuario, cómo va a ser el tratamiento allá. The, the move of five days, what, which is the place where the, the elephants will go and how will all those days go? During the trip or after? Mm -hmm. After? After. Okay. Uh, first off, I'm Scott Blaze, um, President of Elephant Sanctuary Brazil and CEO of Global Sanctuary for Elephants. and we're se llama scott blaze es el presidente del santuario de elefantes en brasil y también el ceo de el, el, una asociación que se llama eh, Santuarios globales para elefantes making this positive change for the elephants. When and Yujemina arrive to Elephant Central Brazil, it is going to be a new world for them. Everything is going to be completely different than what they've been accustomed to for years. Cuando Poche y Guillermina lleguen al santuario, va a ser algo completamente nuevo para ellas, va a ser una situación completamente nueva de lo que han vivido toda su vida. Bien. Eh, aprovechemos, después seguimos con esa parte, pero bueno, Humberto, si nos puede contar cómo va a ser el recibimiento allá, digamos, a qué sector van. Eh, van, al, van al Mato Grosso, es la zona eh, suroeste de Brasil, eh, es en, eh, justamente en el Mato Grosso, bueno, es un espacio obviamente muchísimo más de donde están ahora, son, eh, ¿cuántas? son un poco más de mil hectáreas sí. donde donde están donde van a ser localizadas los espacios, para que quede claro también, porque hubo hay algún comentario que era un criadero de elefantes, obviamente eso... ¿Y la polémica fue por y, eso que nada, no era eh, si era reproductivo? No. Obviamente, no es un espacio de reproducción, justamente están como separados en, en, en cuatro sectores, donde están divididos las asiáticas, los elefantes asiáticos de los africanos, y están divididos de, entre machos y hembras, porque obviamente no es un, epa, un espacio de reproducción. ¿sí? ¿Y en cuanto al traslado, cuál es la compañía que reciben durante, y la asistencia durante todo el traslado? El ¿Cómo es el traslado? ¿Se si nos puede detallar eso durante estos cinco días? Bueno, el traslado, en principio, el, el plan sería, es, digamos, el plan es trasladarlas a las dos en un solo tráiler o sea, los dos contenedores en un solo trailer y que vayan enfrentadas mirándose la cara para que se vayan viendo en forma permanente por la cercanía que han tenido durante 23 años que son los años que tiene Guillermina, ¿no? Entonces, para bajar ese nivel de estrés de no verse, en principio la, la idea es esa, o sea, está todo preparado para que así sea, obviamente se lleva agua, se lleva alimento específico para las elefantas y va todo el equipo, un equipo técnico nuestro del ecoparque compuesto por cinco personas más el equipo que hoy está acá del santuario y cuando crucen la frontera, otra parte del equipo de santuario las va a estar recibiendo para hacer ya la recta final hasta el santuario. ¿De salud? digamos, ¿Están bien? ¿Necesitan alguna medicación especial para viajar? No, no. Se, se, se lleva algo de medicación, obviamente, por una cuestión de asistencia, pero no necesitan medicación. Tampoco van ni anestesiadas, ni dormidas, ni sedadas, sino que van eh, en, en su estado normal, digamos. No, no se le aplica nada. ¿Cuánto ha sido el costo del operativo total, o que se, por lo menos se prevé que va a ser el costo del operativo total, de por un lado asistencia a ellas, de la preparación de todo este tiempo que se lleva, más el traslado? Sí, el, el costo total no lo tengo el, el anterior, porque hubieron dos intentos también de traslado, entonces eso sumó algún costo, pero el costo operativo, logístico, ahora con... Todo lo que ello implica, el equipo del santuario estando acá y todo lo que es el traslado, la parte logística, entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos eh, para lograr el objetivo final que es llegar al santuario. Hay un, Esa es la parte del costo que ha absorbido el gobierno nuestro y también claro. hay un costo que ha absorbido el, el santuario a través de toda su red de, de donantes que ellos han logrado hacer el, el pago del traslado físico, digamos, de camión. Si hay que arriesgar un, un día de la semana que viene, ¿qué día sería? Es que depende de, la, de Poche y Guillermina. En de, de, de, de el momento que salgan, pero a partir del momento que salgan hay que pensar en cinco días eh, y no más que cinco días, digamos, entre cuatro y cinco días. Hay, hay un respeto tan grande por, por ellas y es, como decía Scott, una situación tan nueva para ellas, que entonces eh, todo lo que es el movimiento se las observa siempre y que ellas dan los tips eh, de, de comportamiento como que están eh, bien para el traslado. O sea, va a ser pronto, pero el día exacto depende de que ellas eh, encuentren y que los, el equipo que está permanente al lado de ellas decida que es el momento. Lo, lo que sí, se han tomado todos los recaudos que tienen que ver, no con el traslado de un animal como se concebía anteriormente, sino todos los recaudos pensando en que ya son consideradas personas no humanas. Entonces hay que pensar en el traslado casi como si fuera una persona. Entonces los cuidados son... De, de máxima calidad y rigurosidad. ¿no? Muchas gracias. Bueno, es la información que tenemos acá desde el cuarto piso de Casa de Gobierno sobre el traslado, entonces confirmado eh, por lo que anticiparon para la semana que viene de Pocha y Guillermina a Mato Grosso en Brasil.